En esta unidad de herramientas de comunicación y coordinación, vamos a ver cómo dar de alta un grupo en Google Groups. Como podemos apreciar, ya estamos dentro de nuestra cuenta de correo. Podemos.alcalá.finanzas.com. Como ya estamos en nuestra cuenta de correo, introducimos en la barra de direcciones, en la parte superior, groups.google.com la dirección de Google Groups. A continuación, presionamos el botón Crear grupo. Nos solicita, en el primer renglón, el nombre del grupo. Podemos-Alcalá-Finanzas. Como podemos observar, la dirección de correo electrónico del grupo se rellena automáticamente con el nombre del grupo. Después, introducimos la descripción del grupo. En este caso, Grupo para la coordinación de la Comisión de Finanzas del Círculo Podemos de Alcalá de Henares. Seleccionamos el tipo de grupo, Lista de correo electrónico y presionamos el botón Crear. Nos aparecerá el CAPTCHA de verificación, que no es otra cosa que un sistema para comprobar que el que se está dando de alta es un ser humano y no una máquina automatizada. Introducimos los caracteres que vienen en el CAPTCHA y presionamos en Continuar. Ya hemos creado el grupo. Tenemos la oportunidad de invitar a personas a unirse al grupo, personalizar la configuración del grupo o añadir un tema y empezar a publicar. En este momento nos aparece la pantalla de configuración de nuestro perfil. Guardamos los cambios. Nos aparecerá una nueva pantalla en la que a la derecha, arriba, Podemos administrar el grupo, los miembros, obtener información acerca del grupo. En Información, encontramos la información del grupo que hemos introducido a la hora de crearlo. En Configuración, podemos encontrar las fórmulas de configuración del grupo, como por ejemplo el prefijo del asunto, es decir, el prefijo que queremos que aparezca siempre en todos los comunicados de este grupo una opción muy útil para poder ordenar organizar e informar a los miembros del grupo de que están recibiendo un mensaje de este grupo del grupo de finanzas también podemos introducir un pie de página del correo electrónico aparecerá en todos los comunicados que se emitan desde este grupo de correo presionamos el botón guardar y se guardarán los cambios de nuestra configuración. A continuación presionamos atrás y añadimos un mensaje de bienvenida al grupo. Escribimos un mensaje que dará la bienvenida a todos los miembros que pertenecen a este grupo de correo. Guardamos el mensaje y a continuación